hola a todos mis seguidores soy Rosalba López manualista y creadora de este su canal de manualidades Mundo Rosy gracias por estar pendiente de este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer este fácil sencillo y decorativo nieve de servilletero me encantaría que adornaran sus mesas navideñas con él y qué les parece si antes de pasar al tutorial se suscriben al canal activan la campanita de notificaciones le dan me gusta al video, me dejan un comentario, sería genial. Entonces pasemos al tutorial. En materiales tenemos el pañolensi sí verde, rojo, gris, flis verde, flis blanco, flis estampado, algodón para el relleno, rubor, las chaquiras y lentejuelas, tenemos hilo para bordar, diferentes hilos para coser, tenemos cordón dorado, tenemos los diferentes adornos, nariz, ojos, borla, diferentes tipos de millaré, nieve para decorar y tenemos acá lo que es la guata, pinchos que los vamos a utilizar, un trocito de copor. Y cartón para la base y para los arbolitos que nos van a hacer de servilleteros. En materiales tenemos el metro, la silicona fría y caliente, lápiz y marcador, tijeras de papel y de tela, agujas y alfileres y cartulina para los moldes. Tenemos acá los brazos que ya hemos cosido. Ahora vamos a hacer estas marcas. Recuerden hacerlo cuando tengan ya las piezas cosidas que las puedan enfrentar y en esas marcas con la tijera vamos a hacer una pequeña abertura que es por donde vamos a rellenar cada uno bueno y así como tenemos los brazos entonces tenemos también acá los guantes que vamos a utilizar tenemos el cuerpo la cabeza y el gorro. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a voltear cada pieza y las vamos a rellenar. Vamos a empezar acá con la pieza del cuerpo la cual vamos a voltear y vamos a introducir el relleno. Lo primero que todo es que vamos a cerrar la parte del cuello, vamos a utilizar aguja, hilo blanco y con remate inicial y una puntada envolvente vamos a cerrar lo que es la parte del cuello. habiendo cerrado ya el cuello entonces lo que vamos a hacer es a introducir el relleno y como lo pueden observar más adelante cuando ya tengamos la pieza rellena vamos acá a cerrar con puntada también envolvente puntada de remate al inicio y puntada envolvente para cerrar también la base del cuello Así nos ha quedado el cuerpo luego de cerrar, hemos dejado con una pequeña abertura que luego vamos a utilizar y tenemos ya nuestro cuerpo muy firme, rellenito muy bien. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos entonces a trabajar con la cabeza, vamos a mirar hacia dónde estira y teniendo en cuenta esto vamos a hacer una pequeña marca que es por donde vamos a cortar de manera horizontal y vamos a introducir el relleno. damos vuelta a la pieza y ya solo es rellenar y es así como nos queda esta abertura por donde hemos hecho el relleno no la hemos cosido totalmente la hemos dejado un poco floja para que no se nos dañe la forma de la cabeza y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar los ojos y marcamos primero que todo el centro y bajamos unos 5 milímetros o medio centímetro ubicamos la nariz y ahí sí ubicamos los ojos donde queremos que vaya y nos queda de esta manera entonces luego vamos a bordar la boca tomamos entonces una aguja con hilo negro para bordar y en la parte trasera hacemos un remate inicial y nos vamos a ir hacia la parte de adelante como lo van a ver a continuación y salimos donde hemos puesto uno de los alfileres marcando la posición de uno de los ojitos ensartamos la perlita que nos va a servir de ojo volvemos a introducir la aguja salimos a la parte trasera y rematamos luego de rematar el pegado del primer ojito entonces pasamos a lo que es pegar el segundo es mejor hacer esto y volvemos también a rematar antes de iniciar porque es mejor separar estas dos costuras por lo que pueda pasar se revienta un ojito uno nunca sabe entonces nos queda el otro fijo los remates iniciales son tan importantes como los finales y miren entonces así nos quedan ya los dos ojitos pegados ahora lo que vamos a hacer es que vamos a introducir nuevamente la aguja y vamos a salir a la parte delantera y vamos a bordar la boca vamos a hacerlo empezando con una X y luego vamos a hacer ilvan o puntada de basta para bordar la boca recuerda que para no perderte ninguno de mis videos debes tener activada la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un nuevo video te enteres y nunca te los pierdas recuerda también darle me gusta a los videos, dejar un comentario y por supuesto compartir este canal con tus amistades una vez bordada la boca vamos a colocar el rubor para empezar a darle vida a la carita de este nieve pero lo que es la nariz la vamos a pegar hasta el final vamos ahora a pegar lo que es la cabeza del cuerpo y para eso vamos a utilizar uno de los palitos que les dije de brocheta o chuzo mide 21 centímetros y por la parte más puntudita lo vamos a introducir desde la base a salir al cuello una vez lo hemos sacado entonces también vamos a introducir la cabeza y para eso vamos a hacer acá donde les muestro con la tijera un pequeño piquete que es por donde vamos a introducir el palito de esta manera no obstante vamos también a utilizar la silicona para reforzar este pegado introducimos la cabeza y sujetamos un momento para que la silicona nos pegue muy bien El chaleco lo vamos a realizar con un rectángulo en plis estampado de 11 centímetros de largo por 23 centímetros de ancho aproximadamente, al cual le vamos a redondear las puntas inferiores. Vamos a tomar entonces un millaré que vamos a pegar por todo el bordecito, lo vamos a hacer muy sutilmente con la silicona caliente. Una vez pegado el millaré y con hilo resistente vamos a pasar una puntada de diván o puntada de basta por la parte superior y al finalizar vamos a surcir. De esta manera lo vamos a colocar al muñeco de nieve haciendo una puntada de ajuste o para sujetar que nos quede firme en lo que es el cuello. una vez pegado el chaleco entonces vamos a continuar con el gorro ya se los había mostrado al principio le vamos a dar vuelta y lo vamos a colocar en este caso lo voy a pegar con la silicona caliente vamos a pegar acá por la parte delantera para que podamos ver bien que no nos vaya a tapar los ojos entonces utilizamos la pistola de silicona parte delantera pegamos y nos vamos entonces ahora a pegar la parte trasera al pegar el gorro en la parte de atrás nos cercioramos que nos tape bien los remates que hemos hecho al pegar los ojos y al hacer la boca seguimos con el borde del gorro que es un rectángulo en flis verde de 28 centímetros de largo por 5 o 6 centímetros de ancho lo que vamos a hacer es que vamos a pegar sus extremos con silicona en este caso no voy a utilizar hilo voy a utilizar la silicona y voy a pegar los extremos Luego lo que vamos a hacer es que vamos a pegar cada borde hacia adentro y nos va a quedar listo nuestro borde del gorro. Pegamos primero esta partecita acá para que nos quede ahí sujeta y luego lo que vamos a hacer es a pegar hacia adentro cada borde del gorro. Nos queda de esta manera, introducimos y nos vamos ahora a la parte de atrás para asegurarnos de que está costura nos coincida con la parte trasera de la cabeza en todo el centro vamos a hacer la misma operación que con el gorro para pegar el borde vamos a utilizar la silicona caliente primero la parte inferior y luego la parte superior vamos ahora con la decoración y con el cordón Vamos, primero voy a hacer un moñito que voy a reservar para pegar en todo el bordecito verde que hemos hecho con fleas. Hago el moño, me cercioro que me quede bien y corto y reservo para ahorita. Y con este restante lo que hago es anudar acá, es como un pequeño adorno ahí que vamos a hacer al gorro, porque es un gorro tipo de los de Papá Noel, entonces lo que vamos a hacer es este anudado en todo el centro le hacemos un moño cortamos como los excedentes lo dejamos del tamaño que nosotros, eh, que a nosotros nos guste y la puntica del gorro la vamos a llevar hacia un lado y vamos a pegar acá con silicona quizás acá le hago un doblecito esto lo vamos a hacer más adelante, así, de esta manera, como para darle cierto movimiento al gorro, ajustarlo allí. Lo vamos a hacer acá de una vez, pegamos. Y también vamos a pegar ahora lo que es la borlita. Entonces vamos a pegar acá la borlita. Hoy he utilizado mucho la silicona caliente, necesito que todo me pegue instantáneamente, lo cual no me brinda la silicona fría. Pegamos entonces la borlita y el moñito que habíamos hecho antes de anudar el gorro. Antes de pegar los brazos vamos a organizar lo que son los guantes, entonces los vamos a poner acá en este caso, pues ya tengo uno listo, vamos a colocar el otro nos fijamos que nos case el dedito del brazo con el dedito del guante y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una aguja con hilo resistente y vamos a pasar un hilván más o menos a un centímetro del borde superior del guante y vamos a hacer un surcido, vamos a anudar y vamos a recoger un poco. Decoramos con millaré delgado, lo hacemos desde la parte interna y terminamos allí mismo, así que nos queda el remate hacia la parte interna del brazo. Así nos quedan los dos bracitos. Vamos entonces a pegarlos con la silicona caliente, los vamos a pegar, echamos abundante silicona y este mismo procedimiento lo repetimos con el otro brazo a continuación les voy a hacer algo, es algo que se me olvidó, lo eh, se los digo acá para que a ustedes no les pase no vayan a cometer el mismo error, antes debimos haber pegado el chaleco del cuerpo porque si no los brazos van a quedar muy débiles, entonces es necesario sujetar el chaleco al cuerpo aquí vamos a hacer el otro brazo ambos nos quedaron faltando a haber hecho esto previamente pero una vez eh, pegado el chaleco ustedes pueden pegar los brazos sin ningún problema yo lo hice al final porque se me pasó este detalle pero es supremamente necesario para que los brazos queden firmes adornamos el cuello colocando un millaré de un ancho de más o menos uno o centímetro y medio el cual pegamos en el cuello y adornamos con un moñito. y es así como entonces nos queda nuestro muñeco de nieve ya solamente es pegarle la nariz y pasamos ahora a realizar lo que es la parte del servilletero como tal los laterales del servilletero son dos arbolitos que he realizado en pedacitos de pañolensis verde de diferentes colores. Tenemos acá en los moldes la parte superior y cada una de las partecitas que las he llamado 1, 2, 3 y 4. Entonces la última parte o número 4 la vamos a cortar tal cual. La número 3 la vamos a cortar tal cual dejando una ventajita entre 5 milímetros y 1 centímetro en la parte inferior lo mismo la parte número 2 y de la misma manera la parte superior o parte número 1 esta ventajita por qué les voy a explicar retiramos acá los moldes y les empiezo a mostrar de la parte número 4 pegamos la número 3 luego la número 2 y luego la parte superior o número 1 utilizando las ventajitas que le dije debíamos dejar y así nos va a quedar armado vamos a tomar una aguja enhebrada en cordón delgado como el que les acabo de mostrar y vamos a hacer entonces lo que es puntada hilván o puntada de basta, empezamos acá introduciendo la aguja con el cordón, ya ustedes miran si sí, le hacen acá nudo o lo dejan así igual no se les va a salir, lo hacen con mucha calma, paciencia es un poco dispendioso pasar este cordón, pero queda muy decorativo. Luego de armado el arbolito, entonces vamos a decorarlo con las lentejuelas en forma de estrellitas y con chaquiras verdes. Las lentejuelas son rojas, las chaquiras son verdes y vamos a empezar entonces. Es muy sencillo, sacamos la aguja. Introducimos una lentejuela, luego una chaquira y por el mismo huequito de la lentejuela volvemos a introducir la aguja. O sea que la chaquira nos va a retener allí la lentejuela. Este procedimiento lo repetimos en las partes donde ustedes quieran decorar. Repetimos acá el procedimiento: lentejuela, chaquira. Volvemos a pegar, sacamos la aguja por el revés y repetimos. Miren, así nos ha quedado entonces el arbolito con el cordón y las lentejuelas. Tengan en cuenta que este arbolito va a ser el molde para sacar la parte trasera. También va a ser el molde entonces para cortar la guata y va a ser el molde para cortar el cartón. Entonces vamos ahora a cortar la guata, marcamos y cortamos. Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones, darle me gusta al video, dejar un comentario y una cosa muy importante, compartir el canal. Acá estamos ya terminando de cortar la guata y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a armar como una especie de sándwich. Parte trasera, cartón, guata y parte bordada pero recuerden algo y es que este cartoncito le deben cortar al menos unos 3 milímetros por todos los bordes porque nosotros vamos a hacer puntada festón, entonces necesitamos ese bordecito libre para la puntada todo este bordecito es el que vamos nosotros a bordar con la puntada festón lo mismo les sugiero que hagan con la guata pero una vez hayan cortado el molde para que ustedes no se vayan a equivocar Cortamos el bordecito y ya nos queda listo para armar lo que es el arbolito, miren, parte trasera, cartón, guata y arbolito bordado y ahora sí a coser con puntada festón. Cuando ya tengamos cosidos los arbolitos con la puntada festón por todo alrededor, entonces vamos a decorar con millaré, lo vamos a pegar con la silicona caliente en este caso por todo el bordecito. Y es así como nos quedan los dos arbolitos ya listos entonces para armar nuestro servilletero. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a forrar el bloquecito de icopor como forrando un regalito con pañolensi sí verde. Lo remito al video de la mamá Noela donde les enseño a hacer la base ya teniendo la lista y teniendo el bloquecito de icopor forrado vamos a armar el servilletero pegamos el bloque a la base y pegamos los laterales y acá en esta parte va nuestro muñeco de nieve vamos a hacer ahora lo que es la palita que lleva el muñeco de nieve en su manito derecha vamos a cortar un rectángulo como lo vieron ahí de 5 por 6 centímetros vamos a estirar un poco el paño lenzi para que nos dé la sensación de que es una palita cóncava y vamos a pegar las dos partes teniendo en cuenta que va por dentro el palito de pincho entonces en este caso voy a utilizar la silicona líquida coloco abundante silicona, colocamos el palito y pegamos la otra parte así nos queda formada la palita Luego lo que vamos a hacer es que con nieve, pintura, efecto nieve, vamos a decorar para que la palita se vea como untada de nieve que es para lo cual lo va a usar el muñeco para recoger la nieve. Tenemos entonces ahorita ya para terminar, tenemos la base con nuestro servilletero, las servilletas ya calistas. listas y ya solamente nos resta pegar nuestro muñeco de nieve para esto también podemos utilizar la silicona fría coloco algunos punticos de silicona fría en la base del muñeco de nieve y pegamos una vez predeterminado en qué parte exactamente queremos que vaya luego me ayudo con la silicona caliente que es un pegado más instantáneo para pegar su manito izquierda del servilletero y ayudar a sostener tanto el muñeco en sí como el servilletero lo que vamos a hacer ahorita entonces es que vamos a pegar la palita que ya tenemos la nieve seca vamos a hacer una pequeña hendidura en la base de cartón colocamos silicona caliente introducimos acá en el huequito que hemos hecho y vamos a pegar la manito derecha de la palita a la palita en su base también la podemos decorar con la pintura de efecto nieve. También podemos colocar moñitos en el árbol y acá el palito de la palita también lo podemos decorar colocándole justo donde lo pegamos al brazo un copito de nieve. Es así como nos queda nuestro muñeco de hoy, el nieve servilletero. Tu mesa de comedor o la barra de tu cocina se verán engalanadas en estas Navidades con este lindo nieve servilletero que además está muy fácil de realizar. Anímate y elabóralo. Además, ayúdame a crecer este canal suscribiéndote y compartiéndolo y a seguirme en mis redes sociales. En Facebook me encuentras en mi página Mundo Rosi, en Instagram en Mundo bajo rosalba López y mi WhatsApp te lo dejo en la descripción justo debajo de este video donde también encontrará los moldes de este lindo nieve. Nos vemos en el próximo video.